Hola, muy bienvenido. En este microespacio te vamos a contar la historia de los platos de nuestra carta. Adelante, por favor. La cocina francesa tiene muchos platos emblemáticos, pero sin lugar a dudas, la sopa de cebollas es el más importante. Para prepararlo es muy simple, se cortan varias cebollas en juliana, luego se fríen en manteca o en un aceite vegetal. Luego a esto se le agrega un roux que es un espesante hecho a base de maicena y manteca, también muy utilizado para hacer la salsa o salsa blanca y vino blanco. Eh, luego esto se lleva al bol con agua o, dependiendo del chef, se puede utilizar algún caldo de vegetales o caldo de carne. Luego también, que está todo lista la preparación y ya está hervida la, la sopa, se le pone unas rodajas de pan blanco, queso parmesano, se lo gratina y así obtiene esa costra doradita que tiene arriba la sopa de cebollas. La sopa era un plato familiar en Francia, que se hizo famoso gracias a una casualidad. Según cuenta la leyenda, fue Stanislav Leszczyk, rey polaco y suegro de Luis XV de Francia. Este era un buen gastrónomo y un personaje muy bonachón. Él en realidad descubrió esta sopa de cebollas tradicional cuando fue a la casa de su hija, camino a Chalons en Versalles. Y allí le sirvieron una sopa tan pero tan delicada que no quiso irse sin antes aprender a prepararla. Fue hasta la cocina y le ordenó al cocinero que la preparara frente a su real presencia, mientras que él tomaba notas sin importarle las lágrimas que brotaban de sus nobles ojos. Según Alejandro Dumas, esta era una sopa muy querida por cazadores, malvivientes y venerada por los borrachos. Gracias a ello, esta sopa de cebollas adquirió tanta fama y popularidad. Y pronto se convirtió en el plato obligado para terminar las cuerdas nocturnas en el Mercado de las Alles. Una buena sopa de cebollas antes de irse a dormir la mañana. Se le agrega también vino blanco. <risa> <risa> se hizo tan famosa. <risa> sí, sí, sí, empezá de vuelta, dale, empezá de vuelta. Dale, dale, dale, sí. De que no acordó, dale, empezá dale, de vuelta. y popularidad. Va de vuelta. Dale, dile. decís, <risa> tres, <risa> dos, uno. Soy peor que Susana. <risa> <risa> dale, decímelo. Ahora la entiendo, pobre. <risa> dale. <risa>